Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Don't Look Up, No Mires Arriba. Creo que acá le pusieron No Miren Arriba. Porque no, en España supuestamente es No Mires Arriba y en Hispanoamérica, o sea, Latinoamérica, No Miren Arriba. Yo cuando fui al cine decía No Mires Arriba. Pero bueno, qué sé yo. Don't Look Up. Esta película... Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y un elenco impresionante que lo voy a mencionar ahora Meryl Streep, Kate Blanchett, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothy Chalamet, Ariana Grande, Kit Cudi, Ron Perlman, Melanie Linsky, Imesh Patel De un montón de gente que ya no reconozco mucho pero... Un elenco impresionante, la verdad que impresionante. Y película que se va a estrenar en Netflix el 24 de diciembre, pero que ya se estrenó en cines. Acá hay algo bastante malo, digámoslo así, bastante malo, porque no llegó a muchas salas. Al menos estoy hablando de Argentina, y en específico del lugar en el que vivo yo, en Buenos Aires. Si no me equivoco, un solo cine en todo Buenos Aires proyecta esta película, después en el resto del país hay algunas alas más, pero no muchas. Tenía entendido que era un estreno limitado, pero tan limitado... Mm. No sé no, no sé, no sé por qué no, no tiene más salas sinceramente. Ya sé que va a llegar a Netflix y que todo el mundo desde la comodidad de su casa la va a ver, pero la verdad es que es una película para darle más oportunidad en el cine, sinceramente. Incluso antes de verla, o sea, es una opinión que tengo después de haber visto la película, pero antes de verla ya claramente es una película con un elenco impresionante, o sea, ya es para ir al cine a verla, pero bueno, no sé si es cuestión de que al llegar a Netflix baja mucho más lo que es la demanda en el cine... Que esté por estrenarse Spider-Man No Way Home Esto lo estoy grabando antes del estreno de Spider-Man No Way Home Y lo estoy grabando antes de que esta película, Don Look Up, llegue a Netflix No sé cuándo va a salir este episodio, les soy completamente sincero Diciembre es un mes complicado, estoy grabando cosas por adelantado Pero no sé cuándo va a ver la luz este episodio de Don Look Up Así que no les prometo <ríe> absolutamente nada pero al menos en el momento en el que yo estoy grabando esto, todavía no se estrenó Spider-Man No Way Home. Y acaba de pasar el fin de semana en el que se estrenó, en un solo cine, Don't Look Up. Que la verdad que, bueno, no... a ver. Me parece algo malo, sinceramente, que, que tenga tan poquitas alas en el país. Y seguramente en muchos lados es así. La verdad que, no sé, no... Pero cuestiones, estas cuestiones la verdad que me molestan mucho, porque también estaba la información esta de que no me voy con Don Look Up, que va a tener su estreno en Netflix y bueno, esa puede llegar a ser la razón por la que no tuvo demasiadas salas, eh, al menos en Argentina. Me voy a lo de West Side Story, que también tiene pocas salas y es un estreno bastante importante, y le dan muchísimas alas, muchas salas muchas a Spider-Man. yo no tengo nada en contra de eso de hecho soy fanático de marvel pero también hay que tener en cuenta de que el cine no es marvel nada más hay un montón de cosas ahí pasó con coda también para mí una de las mejores películas del año de la que ya he hablado en este podcast por si quieren ir a escucharlo hablé con Nicky. de esa hermosa película y estuvo una semana en los cines y con suerte, creo que la sacaron antes. Las in ojo también, cuando la quise ir a ver una segunda vez fue complicado encontrar una función. Eh, no sé, la verdad son cosas que... Pero hace rato pasan, ¿eh? No ahora, hace rato pasan. En la época de Infinity War, por ejemplo, también las salas estaban llenas de Infinity War y las demás películas, bueno, suerte, encuentren un lugar. A ver, es una crítica, claramente, de mi parte. No estoy en contra de Marvel, no Pero es una crítica al sistema Con el que se manejan los cines Las distribuidoras, no sé quién está a cargo de esto Pero, o sea, loco No puede ser tan monopolizante esto de 2 millones de salas Para Spider-Man No Way Home Y bueno, la de Spielberg Denle un par de salas A la noche En dos cines nada más Y por las dudas En castellano, sí, sí, no, no la hagamos con subtítulos La verdad qué sé yo, se manejan así, horrible, pero bueno, dejo mi indignación de lado, para hablar de Don Lucas, que sí, efectivamente lo revisé, acá le pusieron no mires arriba, entonces Wikipedia está mal, no sé por qué aclara que no miren arriba, es en Hispanoamérica y en España no mires arriba, acá no es España y le pusieron no mires arriba. Película que, como les mencionaba, llega a netflix el 24 de diciembre pero que en mi querido país se estrenó el 9 de diciembre y que pude ir a ver al cine por suerte la verdad salí contento de la función porque tenía ganas de verla no quería esperar hasta el 24 de diciembre porque tranquilamente podía esperar y verla en mi casa pero quería ir a verla al cine y no me arrepentí no me arrepiento de haberlo hecho porque la verdad que la disfruté mucho y tenía un poquito de miedo, porque es dirigida, producida, y la historia corre a cargo también de Adam McKay. Adam McKay, conocido por haber hecho The Big Short, la gran apuesta, y también Vice. No vi The Big Short, no les voy a mentir, dicen que es muy buena, pero yo no la vi, así que no puedo opinar. Y sí vi Vice, que no me gustó, no me gustó para nada, tiene sus cositas buenas, pero la verdad no me gustó. Y claro, tenía esa impresión del director O sea, lo único que había visto era Vice Una película que no me había gustado Entonces Tenía un poquito de miedo porque mmm, Si va por ese lado no me va a gustar Y además Pasa A veces Y creo que se habló en este podcast Cuando hablamos con Con Nicky y con Flor de, de Friend Dispatch Este tema del elenco Cuando hay muchos nombres pesados Importantes, conocidos Es complicado eh, Muchas manos en un plato pueden hacer garabatos No necesariamente hacen garabatos Pero puede salir bien Como puede salir mal Y cuando sale bien Sale muy bien Porque son nombres impecables Dentro del cine Y cuando sale bien, sale muy bien Pero si sale mal, puede ser un desastre No, no hay punto medio en eso O es un extremo o es el otro y la verdad que acá salió muy bien. Pero también tenía ese miedo de... Mmm, cuando meten muchos nombres, a veces, queda de lado de la película. Y es simplemente una cantidad de nombres dentro de, de una película y nada más. Pero bueno, en líneas generales... Es una película que me gustó mucho. Que me sorprendió en algún punto porque, de nuevo, con todo este tema de el medito que tenía sobre el elenco, de, al ser tantas estrellas que podía llegar a pesar y hacer algo negativo, que lo único que había visto de este director no me había gustado, entonces no, no tenía una muy buena referencia, pero la verdad que me gustó, la, la disfruté mucho eh, y, y la verdad que nada fue un placer verla en el cine, porque seguramente para cuando estén escuchando esto ya no está más en el cine y probablemente ya esté en netflix o esté a punto de salir en netflix pero... la verdad que la disfruté, la disfruté muchísimo, es una muy buena película eh, que me sorprendió de nuevo, lo menciono porque la verdad que no me esperaba una película tan divertida y con un humor tan ácido y, y tan directo en algunas cosas pero que está bien, ya me voy a meter con ese tema y la verdad que nada, me, me, me gustó mucho me gustó mucho y es muy disfrutable esta película. Así que véanla. Está en Netflix para cuando esté saliendo este episodio. Para cuando esté viendo la luz este episodio del podcast. Ya va a estar en Netflix. Así que vayan a verla porque es muy buena. Y vayan a verla porque me voy a meter con spoilers. Si no vieron la película pongan pausa a este episodio. Vayan a verla y vuelven para escuchar. Y bueno, si no les importa los spoiler pueden escuchar tranquilamente. Me meto con spoilers así que siguen. A partir de este punto bajo su propia decisión. La historia básicamente de que va la historia. Va a venir un cometa que nos va a hacer mierda a todos. Como pasó con los dinosaurios. Bueno, así. Ah, un cometa bastante grande. Que dentro de seis meses va a llegar al planeta Tierra y nos va a matar. Dos astrónomos interpretados por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Protagonistas de esta película. Descubren este cometa, la doctora Kate Dibiaski, interpretada por Jennifer Lawrence, de hecho el cometa toma ese nombre, el nombre de la persona que descubre el cometa, Dibiaski, y Randall Mindy, interpretado por Leonardo DiCaprio. Ellos se dan cuenta de esto, DiCaprio Randall, conocido también como DiCaprio, haciendo las cuentas de lo cerca que estaba el cometa, o algo por el estilo, no, no recuerdo bien se queda paralizado porque se empieza a dar cuenta que los números van bajando y como que el cometa estaba un poquito cerca de la tierra, entonces ahí empiezan a hablar con gente porque tienen que hacer algo, básicamente una roca gigante está llegando a la tierra y va a destruir el planeta, lo va a destruir, no, no hay otro resultado dentro de este cálculo, es eso. Y claro, empieza toda una serie de eventos muy bien llevado a cabo, la verdad que esto ya es un punto positivo, así que lo voy a mencionar un poquito más adelante en detalle, pero la verdad que está todo muy bien dentro de la historia. La verdad que es genial todo lo que pasa, todo lo que se nos va relatando, cómo se van sumando los distintos personajes de esta locura que es esta película. Un punto negativo, posiblemente el único que encontré, repito esto, a veces que haya un solo punto negativo no significa que la película sea un 9 de 10, no porque me ha pasado que hace poco hablé de tic-tic-boom y no mencioné puntos negativos y la película no fue 10 de 10 en mi calificación o sea, depende, eh, depende de muchos factores así que no significa que sea perfecta en la calificación por no tener puntos negativos, por ejemplo y en este caso no es un 9 de 10 bueno, un poco spoiler a la calificación pero al menos acá encontré solamente un punto negativo Y es No sé si el ritmo de la película No sé si llamarlo así Pero digamos que Literalmente lo que le expliqué a mi hermano Cuando terminamos de ver la película Si fuera una montaña rusa Me encanta porque estoy haciendo gestos con la mano Y nadie me está viendo Pero bueno Cuando sube la montaña rusa Digamos que la película empieza y está ahí arriba Un rato largo Después cae, digamos, pero cae al fondo Y va un ratito ahí al fondo Y al final sube de golpe Y se queda arriba Digamos que la película es así Tiene un bache en el medio Que no es tan grande, digamos No es un bache importante Para la gente que me escucha fuera de Argentina Un bache es un pozo en la calle No sé si en otras partes de Latinoamérica También lo conocen así, pero bueno, un pozo eh, Cae en ese pozo la película, pero no, no... A ver, no es grave. Menciono a veces esto de los puntos negativos que no son graves o no terminan de arruinar la película, simplemente son puntos negativos para remarcar. Y sinceramente es algo que yo lo sentí porque la película empieza muy, muy fuerte. O sea, la película arranca pateándote la puerta. Entran así. Y, y está un rato largo así y después baja, es como que te dieron mucho de golpe y después es como quedaste tan manija que lo que pasa en el medio no es malo necesariamente, pero pensás, oh, nos tranquilizamos un poco y veníamos muy arriba, después arranca de nuevo y ya al final es una locura, pero siento que es lo único negativo, no, no, no lo veo como algo que arruina la película, y a veces es complicado mantener a la película siempre en un nivel, ya sea alto o, o bajo, por decirlo de alguna manera. O sea, depende de cómo se presente la película. Hay películas que son lentas y no por eso son películas malas. O sea, es su ritmo y está bien, pero se mantiene en ese ritmo. Y también las películas que están muy arriba. O sea, es difícil, pero se puede. No es algo grave, lo repito, pero es algo que al menos yo noté y... Puede ser que algunas personas las termine sacando de la película, porque es como esa parte en el medio que termina quedando ahí. Pero bueno, al menos es el único punto negativo que tendría para resaltar dentro de la película. Y yendo a los puntos positivos, que son varios, y la verdad que la pasé muy bien con esta película porque se manejó muy bien la comedia. Este humor negro, este humor ácido que se maneja, que es característico un poco de Adam McKay, pero que en esta película, la verdad, está muy bien, realmente lo disfruté, lo disfruté durante toda la película, creo que no hubo un solo chiste en el que no me riera o, o que no disfrutara, o los diálogos que no necesariamente eran chistes pero que tenían esa intención humorística, creo que no hubo uno solo en el que... No me sacara una sonrisa O, o piensa en ese momento Hubo oh, otra vez con esto No, o como que La verdad que, que me gustaba De hecho, pienso en, en eso de Hubo oh, otra vez con esto Porque hay un chiste recurrente En específico de, del personaje de Jennifer Lawrence De Kate En el que ella se queda pensando Hasta el final De lo que un chabón del Pentágono No recuerdo quién era un militar, no sé, que le cobró a ella, a Kate, a Randall y a Teddy, el otro científico que ayuda a Kate y a Randall dentro de toda esta búsqueda para detener al cometa, les había cobrado eh, el agua y las papitas, no sé qué era, pero les cobró. Y cuando Kate va dentro del despacho de, de la Casa Blanca a buscar más comida, eh, le menciona a la persona que está ahí cerca que no tenía plata, bueno Y la persona le dice, no, no es necesario, son gratis Todas las cosas que están ahí Y Kate se queda como, como que gratis Y se queda pensando a lo largo de la película Incluso ya cuando se fueron del lugar y todo eso De hecho se vuelve a cruzar a esta persona y, y le menciona a los demás Ojo con él que te va a cobrar todo, ¿eh? Y me parece, o sea, me parece genial Incluso en un momento muy adelante Ya cuando está con Timothy Shalamet Que están en una azotea ahí Tranqui, chapando, o antes de chapar No recuerdo Se queda pensando, como, mirando el cielo De noche ¿Por qué? ¿Por qué me cobró? Eso que era gratis y Nada, me, me Me gustó, o sea, se repite bastante Pero lejos de pensar oh, Otra vez con este chiste Me gustó, la verdad que me gustó porque además se maneja este tono hilarante de llevar todo un poco a ese extremo ¿no? de, de hacerlo todo demasiado loco, por decirlo de alguna manera O sea, situaciones que vos pensás, esto no podría estar pasando, pero pasa Y también está ese punto de realidad en el que parece hilarante a ese nivel de Esto no pasaría Pero no sé si no pasaría o sea, hay cosas que son como un golpe uh, a la realidad, o sea, hay claras críticas a, a los gobiernos, a cómo se manejan los discursos políticos, a la propaganda televisiva, no solamente política, sino también de los medios, el control de los medios, o sea, hay una crítica importante En la película Más allá de toda la comedia Y todo lo que se nos muestra Claramente Hay una crítica a todo eso Pero se maneja con este tono Tan hilarante Dentro del humor Que es perfecto O sea, hay momentos No sé El de Ariana Grande Que bueno Acá le pusieron un nombre ficticio Pero para mí es Ariana Grande Qué sé yo Que punto aparte eh, Riley y Pina Le pusieron eh, Digamos Su alter ego Dentro de la película Pero es Ariana Grande O sea ya fue. Punto aparte, con Elena Grande, no sé si ponerlo dentro de los puntos positivos, pero bueno, al menos lo menciono, no me cae bien, o sea, no tengo nada en contra de su música, no tengo nada en contra de ella tampoco, pero vieron cuando a alguien no les cae bien, por lo que sea, bueno, ella no me cae bien, y en esta película la verdad que logró caerme muy bien, así que lo tengo mencionado porque es algo bastante importante que alguien que no te cae bien, te termine cayendo bien en una película, y el momento de, de su recital digamos, a favor de que se destruya este cometa en el que tiene esta canción Just Look Up, que es la canción de la película que es genial, o sea, la canción es genial, otro punto para Ariana Grande pero más allá de que, o sea, la canción es hilarante o sea, es esto de metemos Todas estas frases hechas y todos estos clichés dentro de, de esta canción. De, sí, hay que salvar el mundo y, y todas estas cosas que... Pero dentro de este contexto de, bueno, nos vamos a morir todos y hacemos esta canción para apoyar esta causa, para que no nos mate este cometa. Además de todo eso, de todo ese escenario, en el que además a ella la terminan presentando dos astrónomos, que son Kate y Randall. No sé nada que ver, pero bueno, ellos están impulsando todo este movimiento y cuando empieza, digamos, la transmisión en vivo en directo de lo que es el recital y está por cantar la canción Ariana, se ven comentarios en la pantalla como si fuera una transmisión en vivo de Instagram, vieron que aparecen los mensajes. Y aparecen todo tipo de mensajes de te amo Riley, te odio Riley, no sé cuántos mensajes, o sea, los típicos mensajes que se ven en este tipo de, de transmisiones y todo lo que te puedes encontrar. Y dentro de todo lo que te puedes encontrar, aparece un mensaje de una persona que dice algo así como Estoy solo, o sola, no recuerdo, en mi departamento, querés venir a divertirte Y ponen como algo de OnlyFans, pero no OnlyFans, porque supongo que es una marca registrada y no, no pudieron usar ese nombre Pero algo parecido con Fans y el precio en dólares, como... Y pasa eso, o sea... Esos bots que te terminan metiendo esos mensajes dentro de publicaciones en Instagram, también en transmisiones en vivo. Se entiende, es como este tono hilarante, pero que también va a la realidad. Esto que también pasa en la película de la gente que no cree lo que le están diciendo. Porque es magnífico. O sea, es magnífico al punto de... Lo estamos viviendo ahora. Con el tema del COVID. ¿Cuánta gente...? conocen O cuánta gente vieron Primero que no se haya vacunado A este punto, ¿no? Con las dos dosis, al menos acá en Argentina Y mucha gente que todavía no se vacuna No se dio ni la primera dosis ni la segunda Bueno, pero dejando eso de lado La cantidad de gente que conocen O que vieron en la tele O que les comentó a alguien Que es así Y que piensa que El coronavirus no existe No, todo mentira Lo inventaron los rusos, lo inventaron los yanquis Lo inventaron... Los chinos, lo inventó alguien Pero no existe, no, esta es mentira No no pasa nada, la quema de Tapabocas que tuvimos acá en Buenos Aires Por favor No sé si fue real Yo lo estoy mencionando no, Tengo un vago recuerdo Acá en mi cabeza de algo Que vi sobre eso No sé si fue ficción o si fue realidad Pero, ay, por favor Yo no lo puedo creer Realmente no lo puedo creer Esa gente existe, y en la película lo muestran, o sea, el mejor momento es en el, en el acto de, de elección de las legislativas, creo que se menciona en la película, que Meryl strip sale y está por dar un discurso, creo que ella no sale, sale el personaje de Jonah Hill, y todos están ahí como, si sí, don't look up, don't look up, porque además el título de la película es esta frase del movimiento en contra de que destruyan el cometa, porque ya voy a ir a eso un poco, bueno, lo voy a explicar ahora para que se, se, se entienda un poco todo esto. Lo quería explicar más adelante, pero ya este es el momento. Los astrónomos van con la presidenta, que es Meryl Strip, Jani Orlin, y está con su hijo, que vendría a ser como el jefe de gabinete, acá, Jonah Hill, Jason Orlin. Van y le dicen a ambos, en específico a la presidenta, va a venir un cometa y nos va a hacer mierda a todos, y ellos le dicen hay que tranquilizarse y analizar y se quedan como no en seis meses y 14 días va a venir este cometa y nos va a matar o sea no hay otra de nuevo no hay otro resultado para esto no es que el cometa se puede desviar no ya lo analizamos un montón de veces hicimos los cálculos esto es así y le dicen no no hay que tranquilizarse ahora vienen las legislativas no esto lo otro y bueno al final, por una serie de hechos desafortunados, se filtran fotos privadas de la presidenta, ella piensa, bueno, voy a hacer esta jugada para que me voten y se olviden de lo otro, porque además ya estaba la presidenta un poco complicada, porque un candidato que ella quería proponer tenía ciertas denuncias sobre algo, entonces... Estaba todo muy complicado, y su jugada era, bueno, voy a ayudar a estos astrónomos para que destruyan el cometa, entonces los votos para mí van a subir. Todo político, obviamente, pero bueno, a los astrónomos le viene bien, le viene bien a Kate, le viene bien a Randall, le viene bien a Teddy, porque logran su objetivo, que es destruir el cometa y básicamente salvar al planeta. O sea, no, no, no era nada más importante que eso. O sea, salvar al planeta, punto. Pero ¿qué pasa? La cagan, porque, o sea, incluso hacen el lanzamiento. Encuentran a alguien, un loco, interpretado por Ron Perlman, Hellboy, por si lo tenían de algún lado, que se va a meter en la nave y va a ir y se va a estrellar contra el cometa y va a salvar a todos. Genial, o sea, iba todo bien. Ya estaban festejando, hicieron el lanzamiento. Y yo en ese momento pensé, mmm, esto no va a terminar así. De hecho, cuando vi los avances. Y ya se vieron esas imágenes de que estaban yendo a enfrentar, digamos, al cometa Yo pensaba, bueno, ese va a ser más el final O sea, la película va a terminar bien Van a destruir al cometa, pero bueno, la película va a ir en torno a otra cosa, qué sé yo Cuando no llevábamos ni la mitad de la película y pasa eso Es como lo de Gamora en Infinity War No voy a especificar lo que pasa Porque por ahí alguien no vio Infinity War y todavía está tiempo de verla y no lo quiero espelear Pero bueno, para las personas que lo vieron, saben a lo que me refiero esto no va a terminar acá. Y efectivamente, pasa algo, llega como este Mark Zuckerberg, interpretado por Mark Raylands, que tiene como esta versión de Apple y saca un montón de cosas. De hecho, también hay una crítica clara y, y una parodia a lo que es Apple y ese celular 14. Punto no sé cuánto, que no sé qué hace, que te mide las emociones, como ya un nivel de locura en, en la tecnología y todo eso. Y llega... Va a hablar con la presidenta, se mete en la mesa chica, digamos y en un momento menciona Kate, ¿cómo entró esta persona acá? ¿Por qué llegó hasta acá? Ah, es una de las tres personas más ricas del mundo Listo, ya entró ahí Todo muy, o sea, se entiende como todo muy loco Pero también todo muy real, o sea, son cosas que lamentablemente en un punto pasan Y el chabón dice, no, no, no suspendamos todo Se ve que los cohetes que lanzan vuelven y se quedan pensando, ¿qué pasó? Bueno, habrá fallado algo en, en, en el lanzamiento, no sé qué. No, quieren hacer otro lanzamiento con unas máquinas, unos drones que tiene esta empresa de, de Peter, de este Steve Jobs barra Mark Zuckerberg, parodiado en esta película. Con esos drones van a interceptar al cometa, efectivamente, pero le van a sacar lo que tiene para poder utilizarlo analizarlo Y ganar plata con eso Después destruyen al cometa Y es como No, hay que destruirlo De hecho Randall Leonardo DiCaprio lo menciona en un momento ¿Para qué queremos plata? Si nos vamos a morir O sea No tiene sentido Pero igual van con ese plan Y claro, después de la película sigue Con Kate y Randall Intentando todo de la manera que sea posible para que la gente se dé cuenta de que tienen que destruir al cometa Incluso hacen publicidades hablando de lo peligroso que puede ser que el cometa llegue y se estrelle Y que mata a todos Pero pensando en que puede ser mejor extraer todo lo que tiene ese cometa para utilizarlo Incluso hasta mencionan No, pero quiero que mi hijo tenga una mejor educación Entonces hay que hacer... Lo que esta empresa dice es como muy loco, o sea, van a morir todos, destruyan el cometa y a la mierda, pero no, y no lo hacen. Eh, y está este cambio del personaje de Randall, y está este cambio de Randall, personaje interpretado magníficamente por Leonardo DiCaprio, ya voy a entrar con las actuaciones, pero tiene este cambio, o sea, en un momento piensa, bueno, o sea, no puedo ir en contra de ellos, me uno a ellos, o sea, ya está. No quieren destruir el cometa. Lo único que quieren hacer es interceptarlo para sacarle los minerales y no sé qué. Y sacar plata de ahí y no sé qué. Bueno, vamos a hacer eso, qué sé yo. Y, y él es parte de una publicidad para, para ir con eso. Creo que está con un moped en un momento. No sé si es específicamente un moped, pero. Cerca. O sea, debe ser otra parodia a los mopeds. Pero. Es como que apoya en un momento ese movimiento, después vuelve otra vez a su postura y en este canal de noticias que tenía como presentadores a Brie, interpretada por Kate Blanchett, y a Jack, interpretado por Tyler Perry, se vuelve loco en un momento, se vuelve loco y grita como pasó con Kate también, la primera vez que fueron a ese lugar para exponer este problema. Él se quedó un poquito más callado porque además tenía como un problema en el, en el que la timidez le ganaba y no podía hablar y todo eso. Pero ya esta segunda vez estaba completamente sacado y empieza a gritar y todo. Loco, por favor, vean arriba y vean que viene un cometa y no sé qué. Y se lo termina llevando bolsa en la cabeza. Chao, andate de acá, no te queremos ver más. Cómo van tapando todo. O sea, eso es te duele en un punto porque es verdad. O sea, lamentablemente, no sé si a este nivel porque este tono hilarante es genial, pero es verdad. Y bueno, vuelvo porque conté todo esto para contextualizar un poco el momento en el que están en este acto ante las votaciones de la presidenta y está toda la gente, sí, don Luca, don up, no sé qué, y la gente se da vuelta, mira para arriba y ve el cometa, ya bastante cerca de la tierra. Y hasta que no lo ven en ese momento gigante ahí en el cielo, no piensan y, y, y no no cambian el chip de Ah, nos estaban mintiendo, era verdad esto Es como De hecho una persona es la que se da vuelta Mira y dice Nos estaban mintiendo, era verdad lo...? Yo estaba como No puede ser Nada más cercano a la realidad En otros aspectos no Comentaba recién lo del coronavirus Pero en muchas cosas Es como, tenés la verdad adelante tuyo porque además se especifica en varios momentos de la película, un montón de gente preparada, especializada en esto, chequeó todos los datos, creo que en un momento nombran a la guay. nombran una guay, pero no sé si es nuestra guay. no tengo idea, pero la nombran, si fue así, vamos a Argentina, siempre presente, pero un montón de gente especializada, un montón de gente que sabe el tema... ...tenía los mismos datos, hizo los mismos cálculos... ...todo apuntaba a que el cometa iba a llegar... ...y gente ciega por seguir a un partido político... ...por seguir sus ideologías... ...de nuevo, nada más cercano a la realidad... ...terraplanistas... ...gente en contra del aborto... ...toda esa gente... ...no quería creer... ...o sea, hasta que no tenían el cometa ahí gigante... ...y también un poquito antes de eso... Randall para en el medio de la calle con el auto y ve hacia arriba, llama a Kate que ve hacia arriba y ambos se hablan por teléfono y lo ven, el cometa. Ahí recién la gente empieza a creer, empieza ah, sí, era verdad. Es increíble, es increíble, es increíble y el punto máximo es cuando mandan efectivamente a estos drones para esta misión, todo empieza a fallar. O sea, el paralelismo entre que mandan a todos estos drones, no sé cuánto eran, veintipico, y, y ya... Empezaba la misión, fallan dos o tres que se chocan ahí. Y en la misión. En la primera misión original. En la que mandan esos cohetes para interceptar y destruir al cometa. Lo estimado era que fallaran dos. o tres creo. Y no fallaba ninguno. O no falló ninguno. O sea, el paralelismo entre una operación seria. que estaba funcionando bien. y después que terminaron dándole marcha atrás por boludeces y una operación que no era para nada seria y que ya de entrada falla y que sigue fallando porque se siguen perdiendo drones y las caras, las caras son geniales lo de Meryl Streep en esa escena o sea, yo pensé que iba a aparecer menos en la película porque es Meryl Streep y generalmente actores y actrices de renombre tienen esos papeles menores en las películas pero acá aparece bastante, la verdad que tiene un rol bastante importante en la película pero si tranquilamente nos quedamos solamente con esa actuación de Meryl Streep en toda la película ya me alcanzaba porque es genial ese momento de Media strip Esa cara, esos gestos. Sos bienvenida a casa, te doy las llaves de mi casa. No sé para qué las querés, pero vení, vamos a tomarnos mate, vamos a charlar. Sos todo, sos todo. Media strip o sea, esa escena sola ya justifican que esté en la película y el resto de la película. O sea, genial. Ella, la verdad, que está genial. Al igual que Leonardo DiCaprio, obviamente, ya con las actuaciones, ya mismo porque otro gran punto positivo. Pero bueno, este momento es genial porque es maravilloso. O sea, esa, esa, esa operación sale mal, porque era obvio, y empiezan a irse, o sea, las ratas empiezan a ir del barco, son los primeros que huyen. Se va a este Peter, que era el jefe de toda esta operación y que había hecho los drones y todo eso, y piensa... Me parece que salió mal. Y no, no sale la sonrisa, eso también. La actuación de Mark Rylance es genial, porque... La sonrisa no se le va de la cara Y tiene como esa meta fija de No voy a cambiar mi cara Va a salir todo bien Va a estar todo bien Y se está empezando a dar cuenta De que no está saliendo todo bien Pero voy a seguir Y se escapa Dice voy al baño Y ahí Janie La presidenta Nada más ni nada menos También piensa bueno, Voy a ir al baño Y el hijo también quería ir Y la, la madre le dice No, no, está bien No pasa nada Y el hijo se queda Básicamente a cargo, porque las dos personas que estaban por encima de él se fueron, entonces quedó a cargo y todas las personas ahí presentes le preguntan ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Él menciona varias veces también, ahora mi madre va a regresar, ahora va a volver, ya va a volver y toda la gente se empieza a volver loca Y todos empiezan a decir, no, tengo una hija, la voy a ir a ver, tengo familia, la voy a ir a ver, porque ya está, eso falló, o sea, ya está, era la destrucción mm el final, todo, y me encantó, la, la comedia, el, el tono humorístico de esta película es genial, o sea, se maneja muy bien, está, está perfecto, la verdad que posiblemente el punto más positivo de la película, generalmente lo dejo para el final, el punto más positivo, a veces no, pero en este caso lo mencioné primero y me explayé bastante en este aspecto, porque sinceramente es de lo mejor, de lo mejor. Lo mejor posiblemente, pero también junto a las actuaciones. Ahora sí, finalmente. Ya mencioné a Meryl Strip. No, no voy a mencionar más sobre Mel Strip ¿Qué se podría mencionar? Ya lo mencioné todo y la verdad que sería repetitivo mencionar todo lo que ella logra en esta película. Otra persona más que también es innecesario mencionar su nivel de actuación, Leonardo DiCaprio. Lo que hace en esta película... Es genial. O sea, su actuación es impecable. Esos momentos de nervios en los que se vuelve loco, no sabe qué hacer. El momento del baño con las pastillas. O sea, es genial. Es genial. Todo es genial. Cuando se vuelve loco y grita a cámara que le tienen que prestar atención a lo que está pasando y nadie le da importancia es genial, realmente hablar de Leonardo DiCaprio y de una buena actuación es como cosa de todos los días, o sea, es normal digamos, pero realmente acá destaca muchísimo, muchísimo, y, y el resto de las actuaciones también, Jennifer Lawrence está impecable hace rato, que no aparecía Jennifer Lawrence en una película y está genial, Kate Blanche también genial, Rob Morgan no lo tenía en el radar y la verdad que genial, muy muy buena actuación. Tyler Perry también muy bien, Jonah Hill excelente, Ariana Grande, lo poquito que aparece la verdad que está bien, o sea, no voy a mentir, está bien lo que hace Ron Perlman también aparece poquito pero está genial, todos, todos muy bien, con mucho tiempo en pantalla, poco tiempo en pantalla pero la verdad que está muy bien, las actuaciones son, son geniales, la verdad que, que muy buenas Digamos que salió bien esto de tener un elenco increíble en una película Porque la verdad que se complementaron todos muy bien Y el último punto positivo Posiblemente también de la mano con lo primero, con la comedia Y con las acciones también, ¿por qué no? La historia, la verdad que la historia está muy bien Está muy bien Está muy bien contada, está muy bien llevada a cabo La verdad que en esto Adam McKay la verdad que estuvo muy bien Porque es una película muy buena Incluso es una historia que se vende como basada en posibles hechos reales. Y es verdad. O sea, es algo que tranquilamente puede pasar. Y que en un punto pasa. Porque, repito esto del coronavirus, pasa. Hay gente que no cree que sea verdad y se opone. Y hasta que no se le murió alguien al lado del coronavirus, no piensa. Ah, es verdad. Los medios, la política... Es un retrato perfecto, con humor, de lo que es la realidad en un punto. Porque puede que no venga un cometa y nos haga mierda a todos, pero está muy bien retratado lo que es la sociedad con sus cosas malas, como se ve en esta película, pero de una manera divertida, la verdad, y trágica en un momento, porque el final, la verdad que es bastante trágico. Yo no me esperaba el final. Pensaba incluso hasta el último momento que podían llegar a interceptar de alguna manera el cometa y destruirlo. Incluso cuando ya sale mal la misión esta de los drones y Mary llama a Leonardo DiCaprio, perdón que no diga el nombre de los personajes, y le dice, che pifeamos, la verdad que salió mal esto, y bueno, te queríamos pedir disculpas porque tenías razón. Y básicamente te queremos invitar a esta nave en la que entran 2.000 personas. Y bueno, podés elegir a alguien para que venga. A tu esposa, a Kate, a quien sea. Eso queda en tu decisión. Pero eh, nos vamos a otro planeta habitable. Y bueno, puedes venir si quieres. Y él le corta y le dice, no, gracias. Se quedan con la familia esperando el fin del mundo. Ese momento es... Porque después de una película tan cargada de comedia, ese momento es trágico, es desolador. Y no me, realmente, no me, realmente no me lo esperaba Yo pensaba que De alguna manera se iban a salvar y no Se hace mierda el planeta Chau todos Y de nuevo, la arrogancia humana Terminó venciendo a la propia humanidad En un punto, ¿no? Que es algo que ya se ha visto varias veces eh, Genial Yo creo que es un gran retrato De lo que es La, la humanidad Es esto Posiblemente no a este nivel de bueno, va a venir un cometa y va a ser exactamente lo que fue esta película No creo que así, no lo sé La verdad no pongo las manos en el fuego por ningún político, por nadie Ya a esta altura No pongo las manos en el fuego por ninguna de estas personas detestables Pero bastante cercano a esto Es increíble lo real que puede llegar a ser todo esto en cuanto a actitudes humanas y en cuanto a decisiones estúpidas Cuando hay otras decisiones bastante más sensatas para poder tomar Y la verdad que, nada, eh, por eso está tan bien esta historia Está tan bien esta película Y bueno, antes de terminar Un detalle, posiblemente para ustedes Completamente insignificante, pero para mí no lo es Y estoy hablando de la fotografía de la película Porque visualmente la película... Está bastante bien, de hecho, a ver, es una comedia, en gran parte es una comedia, pero tiene sus efectos visuales, porque hay naves, hay un cometa, se ve el espacio, están estos drones, o sea, en esos aspectos está bastante bien todo. Y de hecho mi hermano me lo mencionó cuando termina la película, che, visualmente la verdad que está muy bien esta película, y sí, o sea, está muy bien. Pero me sorprendió ver en los créditos cuando termina la película. Después de la escena post créditos hay una escena. No sé si llega a ser post créditos. Creo que sí porque se pasan unos créditos y después se va a esa escena. Sí, sí, pasan unos créditos porque además se muestra a esa famosa nave con todos los pasajeros que se estaba yendo del de planeta mientras se ve al planeta destruido. Y esa nave llega a un planeta, efectivamente. Entre la tripulación vemos a... Mac y Meryl Streep. Y Meryl, Janie, Orlin la presidenta, ve a una criatura rara y se acerca, la va a acariciar y la criatura le arranca la cabeza. Y lo loco es que ya se había anticipado su muerte en la película, porque en un momento Meryl le pregunta a Mac Che, quiero saber cómo voy a morir. Porque él tenía un algoritmo de algo que con su tecnología se podía adivinar o predecir el futuro de las personas y te decían si vas a morir o no. Y no sé qué, bueno. Entonces le dice: Vas a morir asesinada por un. No sé, el nombre de, del bicho. Que era un nombre raro. Y cuando la mata, ahí dice: Ah, era este bicho. Por favor, no se acerquen, no los acaricen. Y ahí vemos cómo ellos se empiezan a balanzar. Sobre las personas, los sobrevivientes del planeta Tierra que llegaron a ese lugar Y bueno, sabemos cómo terminó Bueno, no lo sabemos, pero es bastante obvio Cuestión que en los créditos No recuerdo si antes de esa escena o después Pero en los créditos se ve el nombre de Linus Sandgren ¿Quién es Linus? Es nada más ni nada menos que el director de fotografía de La La Land Aplausos sin sí, aplausos porque este chabón... Gracias a este chabón, empecé a amar el cine, así, o sea, gracias a La La Land en general, amo el cine, lo aprecio por muchas otras cosas de lo que ya apreciaba al cine, pero La La Land me abrió los ojos en varios aspectos, y uno de los responsables es Linus Sandgren, porque sin esa fotografía hermosa de La La Land, yo posiblemente no me hubiera enamorado tanto de esa película y nada mencionarlo porque la verdad que es un genio y antes de saber que él estaba involucrado en esta película porque hasta no verlo en los créditos no no lo sabía estaba disfrutando mucho de lo que era don look Up visualmente así que nada un genio un genio hasta acá esta reseña de don look Up, no mires arriba mi calificación es de 8.5 sobre 10, una película que me gustó mucho, por favor véanla porque la verdad que es muy buena, dentro de toda esta locura que es la historia y la película en sí, y con su humor bastante ácido y bastante negro, tiene una crítica muy fuerte a muchas cosas y la verdad que está muy bien, realmente está muy bien esta película, y bueno, eh, me sorprendió, esperaba algo un poquito peor, por alguna razón, puede ser por, por lo único que había visto hasta ese momento de Adam McKay, y la verdad que quedé más que satisfecho con, con esta película, y bueno, me gustó muchísimo, la verdad que, que la disfruté mucho. Me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast, o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer también en YouTube, donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video. También me pueden seguir en mi Instagram personal, arroba panchamracum. También en Leatherbox y en medium. Espero que les haya gustado este episodio. Y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.